Vamos a resolver este ejercicio de tangencias en el que nos dan esta figura es lo que parece ser la mirada de, de un jarrón eh, y debemos solucionarla a escala 1 1 eh, sabiendo que está compuesta de arcos de circunferencia y segmentos rectos eh, en continuidad de tangencia. ¿vale? En primer lugar hemos dibujado un eje horizontal y vertical eh, que correspondería a este eje vertical y a este eje horizontal y vamos a ir trazando las diversos, los diversos elementos de, de esta figura. En primer lugar trazo eh, esta circunferencia de radio 64 que me va a dar la posición eh, inferior o de, de, de, este, de este jarrón eh, con el compás, centrándolo en la intersección de los ejes horizontal y vertical, eh, trazo un arco cuyo radio sea 64 milímetros, 6,4 centímetros. Lo dibujo, este sería el, el arco, eh, el, el, el arco que, que busco. En segundo lugar voy a dibujar también, este, ya, aprovechando que ya tengo el compás puesto en esa posición, esta circunferencia de radio 40 diámetro 80 así que manteniéndose ese centro el compás lo abro a 4 centímetros y obtendré precisamente esta circunferencia de diámetro 80 eh... Seguiré dibujando la parte inferior de esta figura, eh, la base de la figura eh, la hallo a partir del punto en el que la circunferencia de radio 64 corta a este eje vertical. Así que desde este punto voy a trazar con la escuadra y cartabón una línea perpendicular al eje que sería esta línea de aquí. Este, este punto también es el centro de un cuarto de circunferencia que es tangente a la de diámetro 80, así que tomo el compás y desde ese punto inferior, centro en él y dibujo la circunferencia que corresponde a la base de, de, esta, de este elemento, cuyo centro, repito, es este punto aquí y se abre hasta eh, en la circunferencia de diámetro 80, puesto que es tangente a ella en, en este punto. Así que el compás me aseguro que pase por ese punto y en este momento ya puedo centrar y dibujar esta parte de la base. Bien, debo de unir este arco con este arco mediante una circunferencia tangente a ambas de radio 8. Eso quiere decir que debo buscar su centro en una circunferencia concéntrica a la inferior, pero de radio el radio de esa misma circunferencia más 8. Así que tomo el compás, marco 8 y llevando ahora el compás al centro de esa circunferencia inferior, lo abro, asegurándome de que evidentemente está bien, lo abro hasta el radio inicial más 8. En este arco de aquí estará el centro de la circunferencia que busco. Por otra parte, por ser también tangente a, una, a la circunferencia de diámetro 80, Sé que el centro de esa circunferencia estará en otra circunferencia concéntrica a la de diámetro 80, pero cuyo radio en este caso será los 40, el radio de la de diámetro 80, más 8 centímetros más. ¿vale? Sobre este, aprovecho el eje horizontal para marcar la suma de los radios, voy a centrar el compás en el centro de la circunferencia de radio de diámetro 80 y abro hasta el punto en el que he sumado el radio de 8 centímetros. En este momento trazo un arco y la intersección con el primer arco me da el centro de la circunferencia de radio 8. Vamos entonces a marcarlo. Y vamos a llamarle O sub 8 para distinguirlo. Ya tengo el centro. Lo que necesito hallar siempre, acordaros, son los puntos de tangencia. Y acordaros que dos circunferencias que sean tangentes entre sí, el punto de tangencia debe estar situado en la línea que uno de los centros. Así que, mediante la escuadra y el cartabón, alineo los dos centros y marco el punto de tangencia. De la misma manera, eh, el punto de tangencia de la circunferencia radio 8 con esta circunferencia inferior también cumplirá la misma condición, es decir, que estará alineado ese punto de tangencia con las, los centros de ambas circunferencias. Así que alineo la circunferencia inferior con la circunferencia, con el centro de la circunferencia radio 8 y marco el punto de tangencia. En este momento ya puedo tomar el compás y marcar el resultado de esta circunferencia tangente a ambas. Eh, para esto acordaros siempre centramos en el, en el, en el centro que acabamos de hallar comprobamos que la circunferencia que vamos a trazar abriendo hasta un punto de tangencia pasa también por el otro y en ese momento, solo cuando hemos comprobado, ya podemos trazar entonces la circunferencia solución. ¿Vale? En este caso, me alineo con ese punto y trazo la circunferencia tangente a ambas. Incluso ya podría marcar como resultado la circunferencia inferior, puesto que ya sé dónde debe acabar. Voy a centrar en ese punto, el centro que tenía inicialmente, compruebo que está pasando efectivamente por los puntos por los que tiene que pasar y en ese momento marco el resultado. Vale. Ahí tengo esta parte del contorno. Siguiendo con el, con el ejercicio, eh, debo de poder hallar esta línea que es tangente a esta circunferencia de diámetro 40, pero también ha de ser tangente a esta circunferencia de radio 10 que se sitúa en este punto aquí, que es un punto en el que un eje de, que forme 30 grados con el eje vertical corte, a la circunferencia de radio 64 que hemos trazado al principio. Así que lo primero que vamos a hacer, por tanto, será trazar ese eje a 30 grados con escuadra y cartabón. Yo utilizaré, en este caso, eh, este, esta, este, esta escuadra que aparece aquí y eh, trazaré 30 grados respecto al eje vertical, es decir, 60 respecto al horizontal, lo tengo. Vale. Eh, me voy a asegurar que lo tengo bien puesto, hemos dicho que serían 60 evidentemente respecto al eje eh, horizontal, 30 respecto al vertical y trazo entonces una línea, ese sería ese eje de aquí, que en el punto de corte de la circunferencia, eh, con la circunferencia de radio 64, me daba, va a dar el centro tanto de la circunferencia de radio 10 como de la de radio 15. Así que ahora voy a aprovechar y también con el compás voy a trazar esas dos circunferencias directamente: una de radio 10, ahí la tengo, y otra de radio 15. Ya tengo esas dos circunferencias que formarían este contorno. Bien, para hallar esta recta de aquí, debo buscar una, oh, perdón, una recta tangente a la circunferencia radio 40 y a la circunferencia radio 10, eh, pero tangente interior. Para ello, acordaros que debemos usar el método de eh, ampliación-reducción en el que la circunferencia menor siempre va a pasar a ser un punto, es decir, se le resta su propio radio, y en la circunferencia mayor lo que vamos a hacer es o bien sumar o bien restar el radio. Como tengo que hallar las circunferencias, eh, perdón, las rectas tangentes interiores, lo que vamos a hacer es sumarle a la circunferencia inicial, a esa de radio 40 o diámetro 80, vamos a sumarle el radio de la menor, es decir, vamos a sumarle 10 milímetros o un centímetro, sería esta. De aquí. Bien, ahora lo que debo de hacer es trazar entonces una circunferencia del mismo radio y de eh, del mismo centro, perdón, y de radio, en este caso 40 más 10... Y he de buscar la tangente a esta nueva circunferencia que pase por el centro de la circunferencia eh, menor, eh, que he transformado en un punto. Eh, para esto lo que debo de hallar entonces es el arco capaz desde el que veo el segmento eh, que une los dos centros bajo 90 grados y para hallar eh, ese arco capaz lo que tengo que hallar es eh, el punto medio del de segmento y trazar la semicircunferencia que pasa eh, con centro en ese punto medio y que pasa por los extremos del segmento. Para esto, desde este punto trazo un arco cualquiera, me vale el que ya tengo eh, trazado, y desde el otro centro aprovecho y con el mismo radio trazo un nuevo arco, donde se me cortan los dos arcos es un punto de la mediatriz así que para hallar la mediatriz lo que vamos a hacer es eh, me voy a alinear en primer lugar con los centros ahí estoy y por el punto que acabo de hallar trazo la perpendicular al segmento de forma que hallo el punto medio del segmento que une los centros. Lo siguiente que debo hacer, por tanto, es trazar ese arco capaz, que en el fondo, en este caso, por ser 90 grados, es una semicircunferencia cuyo centro es precisamente el punto medio, y el arco, el radio, es precisamente la línea que une los extremos. Bien, este es el arco capaz, este que estoy dibujando, y el punto de corte con, de este arco capaz con la circunferencia de radio 40 más 10 es el punto de tangencia de una recta que pasaría por el centro de la circunferencia menor y sería tangente a esa circunferencia de radio 40 más 10. Evidentemente, este no es el resultado, pero sé que el resultado es paralelo a él. ¿vale? Así que lo primero que vamos a hacer es, nos vamos a trazar esa recta tangente, sería esta de aquí, y vamos a hallar los puntos de tangencia. Con las circunferencias iniciales, sabiendo que, como la dirección de tangencia es la que acabo de marcar, los puntos de tangencia entre una recta y una circunferencia están en la perpendicular a esa recta por el centro. Así que vamos a hallar los puntos de tangencia, este sería el primero, y uniendo a 90 grados ese centro con la circunferencia inicial, observo que. Estoy hallando ahora el segundo punto de tangencia. Si ahora alineamos esos dos puntos... Perdón, la primera la he hallado mal puesto que he llevado... Eh, esa perpendicular la he llevado a la circunferencia 15 y no a la circunferencia de radio 10. ¿Vale? Ahora sí, ahora ya la tengo. Bien, pues una vez que tenemos marcados los puntos de tangencia, podemos unirlos de forma que nos va a salir la tangente interior común a las dos circunferencias, recta tangente común. Vamos a unirlos por tanto y ya incluso como línea resultado y ya tengo esa recta tangente a las dos circunferencias. Puedo incluso ir marcando ya el resultado final de esta circunferencia radio 40, es decir, la parte que realmente corresponde a la solución, que iría desde este, este punto de tangencia al punto de tangencia inferior. Por lo tanto, me alineo en el, centro, el compás en el centro de la circunferencia radio 40, abro hasta un punto de tangencia y... Una vez que me aseguro que también va a pasar por el otro, eh, trazo la circunferencia. Ya, ahí la tengo. Vale. Por último, ya debería cerrar la figura con estas, eh, estas rectas de aquí, que serían tangentes tanto a la circunferencia de 10 como a la circunferencia de 15, siendo esas rectas paralelas eh, al eje vertical de la figura. Por lo tanto, si la dirección de esas líneas es paralela al eje vertical de la figura, sé que el punto de tangencia con las circunferencias estará en la perpendicular al eje vertical por el centro. Así que vamos, por tanto, mediante la escuadra y el cartabón, a trazar la perpendicular por el centro a ambas eh, eh, perpendicular por el centro de las circunferencias a la dirección dada, que es la dirección del, del, del eje vertical, y eh, ya obtenemos los puntos de tangencia con las circunferencias que busco. Para saber exactamente dónde acaba este, este punto aquí, lo que he de buscar es el punto en el que la circunferencia de radio 40 o diámetro 80 corta al eje principal, que sería ese punto ahí arriba. Así que alineándome con ese punto en perpendicular al eje mayor trazo una recta que sería la recta límite inferior de esta parte de, de, de la figura. ¿De acuerdo? Y por último también para saber exactamente hasta dónde eh, llega esta figura en cuanto a altura he de ver que eh, termina en una línea que es perpendicular al eje mayor y tan, es tangente a la circunferencia de radio 15 sabiendo la dirección de, de la tangente, puedo hallar su punto de tangencia trazando la perpendicular a esa dirección por el centro de la circunferencia a la que es tangente, es decir, desde el centro de la circunferencia de radio 15, una paralela al eje vertical, o si queréis, una perpendicular al eje horizontal. Así que voy entonces desde el centro de esa circunferencia a trazar una perpendicular al eje horizontal que me marcará ese como el punto de tangencia que busco. Bien, a partir de aquí ya puedo ir cerrando eh, lo que es el contorno de, de esta figura. Para ello voy a trazar las circunferencias de radio 10 y radio 15. Centro en este punto. Me aseguro que al abrir el compás pasa por los puntos que debe de pasar en este caso no está bien colocado así que parece que ahora va mejor ahora sí y ya puedo trazar entonces esta parte de la circunferencia de radio 15 que es solución de ese contorno y por otra parte también de la misma manera desde este punto de tangencia hasta este punto de tangencia Puedo trazar entonces el contorno de la figura que es solución. De la misma manera puedo acabar simplemente marcando, en esta, eh, marcando desde esos puntos de tangencia las líneas verticales tangentes a los arcos. Bien, y ya para acabar puedo trazar las líneas horizontales que terminan de cerrar esos contornos en la zona superior y en la zona inferior. Bien, de esta manera hemos resuelto la figura. Eh, espero poderos haber ayudado. Cualquier consulta me la podéis hacer. ¿vale? Muchas gracias.